Hoy, en el último día del año, tenemos el top 10 de mejores momentos en el canal. Comenzamos. Y acá sí vamos a seguir viendo. Miedo del caos, supervisar. Y soldado del brillo negro, tú un perfecto. Y bueno, pues al menos ya nos salió una de las cartas que estábamos buscando: Blackwing, Sapiros de Elite, Malefic Selector, Prendan. ¡Wow! Esta es una super carta: Preda Planta, Verte Anaconda. Y este nos sirve para invocar al dragón. Y pues vamos a ver, a empezar con este de Alkifibrax. Y bueno, en esta en esta colección todas las cartas, este cada sobre trae 5 cartas y estas 5 cartas son ultra raras. Deck lockdown. Crista <ríe> alquifibrax, qué curioso, ¿no? Vamos a ver, Lightning Storm, vaya, esta es, esta es una carta bastante poderosa. Vamos a ver, <risa> perfecto, otro access code, como ven, dos en uno.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 Wow, esta es de las buenas, el libro del eclipse lunar. Y aquí está, Eclesia, la virtuosa, esta también es bastante buscada. Eh, algunos arquetipos nuevos que pues son bastante poderosos y al menos en, en Asia pues eh, se utilizaron mucho y wow esta es la que estábamos buscando perfecto sí. Si terminamos wow <risa> wow esta es edic edición rareza coleccionista y es de las mejores cartas a continuación el top 5 según el precio actualizado la favorita del año utopic draco future aunque nos salieron cartas de mayor rareza y mucho más relevantes para el competitivo esta es la primera que nos sale en rareza coleccionista y la verdad es la rareza que más me ha gustado en las cartas que nos salieron este año Déjame en los comentarios cuál fue tu carta favorita y nos vemos el próximo año por supuesto.